Hola a todos y bienvenidos a Danstein, el canal donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple y todas las afines a ella. El día de hoy vamos a analizar a dos grandes matemáticos que murieron muy jóvenes, quienes fueron Abel y Galois. Vamos a comparar estos dos grandes genios que dejaron grandes aportes en las matemáticas. No siendo más, comencemos.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 Pues tuvo que su padre era dueño de un barco, o sea que eran una familia, en cierta forma, adinerada. Siguiente dato curioso. Segundo dato curioso. Su padre fue su primer mentor. A los, hasta los 13 años le enseñó toda la parte de matemáticas. Luego viajó a Oslo, donde realizó los trabajos de Euler, Newton y de Allenberg. se le consideraba talentoso en materias como la matemática y también en la física. Cuarto dato curioso, sus estudios. Se dice que Abel estudió en una universidad cristiana. Quinto dato curioso, sus trabajos. A los 19 años Abel presentó su primer trabajo matemático el cual fue muy destacado. Número 6, su dedicación. Se dice que Abel era tan dedicado que a los 23 años se pudo ganar su primera beca de estudio y esto le permitió a él seguir avanzando en todos sus estudios matemáticos. Número 7, gran rivalidad, él mostró gran rivalidad a través de las transformaciones integrales elípticas. Y esto ocurrió con el matemático Jacobi. Constancia inquebrantable. En 1924, con su propio dinero, publicó y demostró que la ecuación de quinto grado era imposible de resolver. Y para ello lo publicó en alemán y en francés. Número 9. Manejo de integrales. Abel tenía un manejo de las integrales, convirtiendo las transformaciones elípticas o integrales elípticas en funciones elípticas, siendo así mucho más fáciles de entender y mejor para manipularlas. A pesar de sus grandes contribuciones, vamos a cerrar con la número 10. Abel lamentablemente fallece en 1828, muriendo a la edad de 27 años contribuyendo notablemente en muchas cosas de la matemática. Vamos ahora a analizar este siguiente, el siguiente matemático que tiene que ver con Galois. Ahora vamos a continuar con otro gran matemático, Evariste Galois. Nació en el año 1811 y procede de Francia. Galois era muy reconocido por su gran temperamento y actitud. Era una persona que ponía sus ideas y luchaba mucho por ellas, a pesar de que a veces tuviera roces con respecto a eso. Segundo dato interesante. Un estudiante de literatura lo desprestigió. Un profesor y le dijo que no sabía absolutamente nada, intentándolo hacer quedar en ridículo con sus compañeros. Pero aún así, esto no le impidió al joven a que fuera un gran visionario en todo lo que tenía que ver con el campo matemático. Tercer dato curioso. A los 19 años envía un gran trabajo de matemáticas. A los 19 años Galois mandó un trabajo a Joseph Fourier para que participara en el Gran Premio Anual de Matemáticas. Lamentablemente él falleció luego de haber recibido su manuscrito. Cuarto dato curioso fue expulsado del colegio por su temperamento. Lamentablemente, Galván fue expulsado por su altanería y grosería en las aulas de clase. Esto ocurrió en el e-call normal. Número 5. Nivel académico superior. Se dice que toda la parte de geometría y toda la parte de la gran la devoró como si fuera una especie de novela, o sea que para el joven era muy fácil todo lo que tenía que ver con matemática y geometría. Sus aportes matemáticos fueron bloqueados. Lamentablemente, Galois recibió la desaprobación primeramente por Cauchy y luego por Fourier en todas sus investigaciones matemáticas. Fue llevado a prisión. Lamentablemente, Galois, en un brindis, sacó una daga y la expuso hacia un cura. Esto le costó que fuera llevado a prisión. Número 8. Se le considera un genio matemático. A pesar de su juventud, sus grandes aportes en la matemática y su gran desenvolvimiento en ella, le permitió a él ser considerado uno de los grandes genios de la matemática. Número 9. Planteó lo que se conoce como la teoría de Galois. Esta teoría revolucionó todo lo que tiene que ver con el álgebra, aportando y haciendo grandes cambios en el álgebra. Número 10. Falleció a la edad de 20 años lamentablemente Galois murió a causa de un disparo y todo ello por problemas de una mujer, según parece la mujer se encontraba comprometida y esto le costó la vida a este gran matemático. Con esto terminamos 10 datos curiosos e interesantes acerca de Galois y Abel. Antes de despedirme quiero hacerles una invitación para que voten en estas dos comparaciones nuevas. Vamos a ver, pueden ser Galileo versus Da Vinci o Einstein versus Hawkins. Están ustedes a elegir cuál quiere que sea la siguiente comparación o rivalidad. Muchas gracias por acompañarme.